un problemita bastante grande entre Marta Arres y Pampita. Ah, mira vos. ¿Qué es lo que pasó? Marta Arres quiere abrir un hospital público veterinario en Córdoba uh -huh. y le pidió a varios famosos que firmen esta petición para que se pueda llegar a cabo. Sí, Pampita, de... siempre muy educada Contestó y dijo, mira Mar, no puedo A ver, Mirá tenemos lo el que pasó posteo después. Pero oh. quiero ver todos los posteos, contame todo el cuentito Nati, tranquila, disfrutalo a ver. querida Bueno <risa> Pampita le, con... es este, le contesta Ahí está, bueno, eh, Mar le pone Caro, podés firmar nada más por un hospital Público veterinario, hola Mar No puedo, besos entonces, ¿qué hace Mar? Mar publica esto. Publica el MD, ese es un chat privado. Eso es un chat, es un chat privado. Chat Ella de... lo que hace es exponer el chat privado que tiene con Pampita y pone... Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Bueno. Porque la vida de ellos depende de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no esté de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden. Pero ¿qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía. Ya. Sigo. Sí, bueno, por si. Porque si yo a un, un niño en la calle, calle sufriendo, no dudarían en ayudarlo. Somos la peor especie. Eh, bueno, bueno, eh. habla, bla, bla, larguísimo. Qué sí, pasa. Ta, ta, ta. Pampita este, se enojó. Pampita, bueno, Pampita un, le respondió. Pampita duro. le contesta y le pone. Y públicamente sos, esto ya. Es una busca fama. Si no nos entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que no. seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa. Esto hace referencia porque ella le escribió muchos famosos y no tuvo respuesta. Claro. ¿Rez? le, con Mar, Dice... le ...con pico llevaban al perrito a todos lados por los canjes. ¿Ves? Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar. ¡Se uh... mezcla todo! No, no. No, no. Todo es público que... esto, El ¿eh? El ah, le vuelve ah, a contestar muy mal, muy y le, mal, le pone... ...solo mal. alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro. Mar le contesta... ...si buscara fama me hubiera quedado vivir en Buenos Aires... ...como haces vos que vivís de quilombos y así te hiciste no, famosa. No, no, no bueno. Yo importante. no. Yo decidí alejarme del medio por mi salud mental, aún teniendo oportunidades de trabajo allá, y me volví a vivir a Córdoba en medio de la paz y tranquilidad. No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras. Me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa. A vos, si no te están gorriando, te no. estás peleando. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Qué vocabulario! O casando con algún macho para mantener... No. Me voy con Mar, que está claramente indignada, enojada. Hay una respuesta de Pampita, pero todavía Quiero saludar a Mar. Hola, Mar. ¿Qué? Hola, pero... chicos. ¿Qué, qué? A ver, ¿qué, ¿qué, ¿qué te Bendita? pasó? Voy, por, voy el, por el comienzo. ¿Por qué expusiste no. a Pampita? La verdad que después le escribí un mensaje a Caro y de hecho ella también lo compartió en su Instagram, en sus historias. No, pero te hice la eh, pregunta, ¿por qué expuse? Me, me, me, a me enojé con. Me, sentí que el mensaje eh, fue una comuna forreada porque no. ¿Por qué? Yo dijo, lo sentí no en el momento y después eso. le pedí completamente disculpa por haberla expuesto porque no correspondía. Borruda. Eh, a ver, yo soy proteccionista animal hace muchísimos años. Hace muchos años que tenemos. Todos los proteccionistas, el sueño de un hospital público veterinario. Sí. Y cada persona, que ustedes dicen no es obligación firmar. Sí, claro. Okay, no es obligación. Nadie está obligado. Pero cada persona que, sí. te, que, te, que da vuelta la cara, que no quiere colaborar con algo que es un derecho, que le debemos a los animales, hace un montón, sí. es una persona que es cómplice del maltrato que ellos están haciendo. No es así, sí, sí. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, lo estamos sí, haciendo, ¿Es pero es no estamos cómplice, de acuerdo. Es y si no es un de... Ok, no, okay, Olivera, ustedes no están de acuerdo porque seguramente no son proteccionistas y no saben lo Seguro, que es decir. Seguro. Seguro, este yo lado, no soy proteccionista, no resatar. sé si ser proteccionista es tener que pertenecer a, a lo que vos te dedicas a hacer. Yo cuido a los animales de otra manera, pero no por eso ando firmando peticiones de todas las que no me vienen a buscar a la salida del ¿Lo canal. pones tu cara, claro. Lo vegano, lo contra las pieles, claro, claro. lo contra los galgos, me parece genial que cada uno haga Ay, la causa chicos, que quiera. Míanlo, véanlo de esta forma, porque. Vamos a mirar más como empatía. lo queremos mirar. Ne está bien, está bien. Mírenlo como quieran. Yo te lo voy a explicar así, yo quiero hablarle a la gente. Sí, claro. Eh, ¿Dónde exigimos hospitales públicos veterinarios? Y no se lo estamos exigiendo, en, en mi caso, con mi refugio, los angelitos de Violeta, no se lo estamos exigiendo al Estado, porque cuando se lo exigís al Estado te dicen, no, es que... En el... No tenemos salud pública, los niños no tienen. Ok, no se lo vamos a pedir más al Estado. A mí me parece una okay? re. Como más animales? Me parece re importante no lo que propones. Un okay, hospital como para animales me parece no no re importante. Sí, pero es, pero nada re tiene importante. Que ver con consulta, no espera, la pero no son las formas. Marta, una eso. consulta, ¿no sentís que es como medio como que la apretaste a Caro? Porque no te dio una sí. respuesta la cual vos querías y en realidad y le tiraste cosas muy dolorosas de su vida Dolorosa. privada no, y ella que no tienen nada que ver, ver. Yo le expuse y le pedí mil disculpas. Sí, está bien, pero después de haberle dicho Pablo cornuda públicamente, no yo sé, sé si si qué le digo a mis disculpas. hijos cuando te dicen, ay, perdón, mamá, mis hijos. Bueno, a pero persona. ella a mí me dijo, busca fama. y pero no, es, lo que pero no es ni un cuarto de bueno. la, claro. bueno, la verdad la me dolió, porque, no sabes quizás cuánto me duele a mí que me digas, busca fama. Y sabes cuánto le puede doler a una persona que se ha roto su matrimonio por una infidelidad. No comparemos los dolores. Yo trabajé toda mi vida, yo trabajé toda mi vida, hice 13 años de mi show Mías Jodidas, trabajé 13 años para llegar a la televisión, cuando sí, pero a la vino... televisión y logré, es que me puedes escuchar, y logré la fama, Un Buen nombre. fue lo peor que me pasó en la vida, tuve estrés, tuve eh, depresión, tuve ataques de pánico, estuve seis meses en Buenos Aires y lo que soñé de chiquita, todo lo que construí para llegar y lograrlo por todo esto que viví porque con la salud mental no se jode me tuve que volver a Córdoba ¿ok? entonces cuando me decís busca fama la verdad a mí me toca una llaga Sí, algo, sabes qué pasa, pasa, Mar? De una frustración que sí. muy grande, de un dolor muy grande Está bien ¿Qué ¿Te puedo mi vida. preguntar algo? No sabes lo que yo viví sí, cuando pero... estuve en la televisión ¿Sabes, ¿sabes qué pasa, Mar? psicológico Yo me arrepiento ¿Qué de lo, lo que, que le dije bien. a Pampita Le pedí mil disculpas Pero es que no es la única persona, Mar, ¿me dejas de hacerte una consulta? Porque si no se hace también un monólogo Sabes qué pasa? Que si Caro no fuera famosa La verdad que esto no se hubiera viralizado nunca entonces la realidad es que en un punto te sirvió esto para que se pueda viralizar más. Acá todos trabajamos un montón, todos tenemos no, no, nuestras luchas internas <risa> y no por eso yo voy a tirarle cosas dolorosas, privadas, a una compañera mía para yo brillar o, te, o, tener, o compartir algún Muy beneficio. Bien. Entonces me parece que hab, pedí, habla mal de vos, Mares. Yo Mar, pedí esto. mil disculpas a Caro por exponer sí, bueno, el chat. Ya lo publicó. Sí, pero ya, pero pero ya la, lo hiciste Simplemente quería mostrar la falta de empatía que tiene la gente con los animales. Pero, perdón, no es, pero no es cosa, ¿sí? falta de verdad, empatía. No, no, ejemplo pero, un no, no, no, no, no, no, no, un niño sufriendo por sí. algún dolor en la... ...más allá de la Argentina que tenemos, sí. tiene salud pública, tiene un asistente sí, social, sí. tiene mamá o papá o cualquier persona... Pero vos no podés, yo, Mar, estamos de acuerdo, pero no podés Estoy obligar viendo, a nadie, espé... no podés obligar, no, no hay que ser impositivo. Pero quiero explicar una cosa, no voy a obligarla, Caro, para nada que Por firme, eso. no voy a obligarla para nada que firme, lo que sí... Me dolió su respuesta en el momento y yo accioné mal, bueno, y por eso le pido bueno, perdón. Pero si todos ¿se publicamos, claro. si bien, todos a veces publicamos lo privado, terminamos cual. en un escándalo, pero no todos vamos a estar de acuerdo en todo, a veces por falta de tiempo, a veces por ganas de ganas, falta claro. de ganas. a nosotros nos encantan los animales, ¿sí? o seducirla no, para que, que le gusten, viste, no, pero no, no obligarla. quiero seguir no se la a la conversación, si no me gustan los animales, siguen sufriendo, siguen muriendo de dolor, como yo te digo, un niño lo ve sufriendo en la calle y alguien va a hacer algo, un perro está tirado. Al sí costado sí está de una perfecta ruta, tu lucha ¿no? pero Mar Mar ¿todo me parece el mundo lo ve, Mar ¿te nosotros escuchar? está ¿todo sí el mundo te lo estamos ve, nadie escuchando nada. Bien, bien Mar ahora escuchanos vos a nosotros porque te sacamos entonces es para necesario que tu tú descargo para que todos firmemos porque, unos, por unos pero Mar, no Mar escúchame vos a país. mí escúchame vos a mí primero te felicito me parece genial pero no son las formas ahora ah, bueno. quiero seguir Pampita en su descargo dice que muchos famosos le escribieron contándole que, ay, ¿cómo se nota que no la conoces? Porque era obvio que te digo, lo iba a hacer. Esto? Muchos bueno, famosos. Bueno, que diga quiénes son los famosos que le escribieron diciendo eso. No, que Pampita porque no yo, se maneja así. Porque No, que no, no publica cosas privadas. Yo no soy amiga de ningún famoso y, y vivo Vamos Córdoba, a leer, Este no es, es el posteo. No, no, tengo, sí, contacto, lo chicos, lo no tengo contacto, chicos, no tengo contacto con ahí, ningún sí. famoso. Mar, déjanos, por ahí favor, Ahí tenés te digo la respuesta de Caro donde dice, ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no esté bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen. Pero cómo, ¿no la conocías? No sé Parece que te manejás así bastante seguido. No sé quién vas, no sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos. Y no, mm. claro, y no vos. Bueno, eh, ya la la verdad que yo herido. la entiendo. Yo tengo a cargo... Tengo a cargo 100 perros, ¿sabes lo bueno, que te la Bueno, pero no contestando no, no, no sobre de nadie. Entonces entendés que no es... Eh, es como que solamente te importa tu causa, pero también está bueno que te hagas cargo. De la repercusión que tiene un acto No más de rating No. Estoy diciendo que me arrepentí y no le pedí perdón está bien, a pero el a tema está. le tenía que pedir perdón para fue a Karo, Y hasta lo hice sí. público en mis redes sí. Sí. Y está el bien? tema es para concientizar No sé cuánto más quieren meter el dedo en la llaga En vez de aprovechar sí. el momento Para concientizar de no. la falta de un hospital Porque de lo que se no, tiene pero que pero hablar No, que ¿sabes qué pasa Mar? Es no estás hablando conmigo de los animales? No. Que también ver, yo tengo ya, Karo, una situación pedí con vos perdón. Chicas, yo, no, no, no, yo le te pedí te perdón, te quiero, perdón. Yo te quiero contar o hacer recordar. no, ustedes lo que quieren no, quiere es seguir metiendo el dedo en la llave. No, y tener un oh. pero no, no pero Mar, Mar si no hubieras tenido... ...el hospital mal. público veterinario. Pero, está si está bien, no pero quieren te hablar cargo. de hospital público veterinario... No, no es el tema. No hablemos, porque no me interesa, chicos, no me no, interesa la fama. Bueno. Chau, chicos. Menos mal, menos mal. Menos mal que... Ahora, ahí vamos. Bueno, ¡Pero!